Pues mira, cuando yo era pequeño, eh, yo quería ser todos lo, todas las personas que entraban por casa. O sea, de repente venía el pintor, entonces me hacía amigo del pintor y decía, pues yo de mayor voy a ser pintor. Mi padre me dijo que si estudiaba ingeniero textil en Tarasa, que montaríamos una fábrica de trajes. Cuando era pequeña, de mayor quería ser cantante. Lo último antes de ser actor, quise ser matemático. ¿tú? y a mí me hizo mucha ilusión eh, trabajar con mi padre. Pero se me da muy mal cantar, así que cuando me hice mayor decidí ser otra cosa, que se me diera mejor. Y cuando venía el electricista, le decía yo, pues yo de mayor quiero ser electricista. Porque se me dieron muy bien las matemáticas ese año y me emocioné. Quería ser limpiacristales. Yo creo que ya las alturas me llamaban y por eso luego me fui a ser escaladora y a subir montañas. Quería ser actriz porque a mí me gustaba muchísimo leer, y me sigue gustando. Entonces, de cada libro que leía, yo quería ser la protagonista. Pues cuando era pequeña quería ser actriz y cantante. ¿Sabes cuál fue el problema? Que un día vinieron todos a la vez. ¿Y entonces? Cada año, 1.500 menores reciben en España el diagnóstico de cáncer. La primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Fisio, escritor, astrónomo y científico. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Pues cantante. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? La profesora de infancia. ¿Y, ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser comadrona. ¿Qué es? Ah, precioso. Me encanta. El... Pero precioso. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser... Eh, cantante de ópera. Estoy entre operista o actriz. Libre soy, soy, ¿Sabes cuántos nietos tengo? 45. ¿45? O sea, tú, tengo, tú en casa puedes haber trabajado. ¿Y tú, Diego? ¿Qué quieres ser de mayor? Científico y pintor. ...porque me gusta pintar mucho y hacer voz y La cosa que sí que tengo clara es lo de hacer voluntariados. Nosotros tenemos la suerte de cumplir 25 años... ...y queremos que ellos también lo consigan... ...para que el día de mañana sean la persona... ...que traiga nuestro bebé al mundo. Su profesora, el mejor científico pintor... ...las voces más dulces del universo entero... ...la voluntaria con el corazón más grande... ...y el primer escritor astrónomo científico de la historia...